La siguiente característica de un disco de freno es eh, su construcción. Eh, los discos de freno clásicos son de construcción sólida, son discos macizos, simplemente, efectivamente, un, un disco de, de material macizo, y a este disco se le pueden hacer varias modificaciones. Eh, la más sencilla de ellas es el, el, el perforarlo, los discos perforados. Presentan una serie de, de taladros en su superficie. Eh, no deben de ser estos taladros en, digamos, con una distribución radial, es mejor que sean alternados porque estructuralmente resisten mucho mejor las, las tensiones. ¿Cuáles son las funciones de estos taladros? Pues tiene varias. Eh, la primera nos permite mm, aumentar al máximo el diámetro del, del disco de freno y reducir la cantidad de material, por el material que no está en, evidentemente en los taladros, eh, sin reducir este diámetro del, del disco. Estos orificios también actúan un poco como para entenderlos, como lijando la superficie de la pastilla eh, esto nos permite mmm, esconder los posibles eh, restos de contaminación que tengamos en la superficie del disco, eh, tenemos un huequecito para poder esconderlos que no estén en esta zona de contacto entre la pastilla y el disco. Lo mismo nos sirve para, lógicamente, los, el polvo del desgaste de la pastilla de freno tiene un huequecito para, para esconderse y no estar en esta, en esta zona de contacto. Aunque luego veremos en el, el capítulo de las pastillas que eh, el contacto nunca es pastilla contra disco. La, la primera porción de la pastilla se deposita sobre el disco y en realidad el contacto es la pastilla de freno contra un poquito de polvito de la propia pastilla de freno que se deposita en el, en el disco, pero esta capa es muy fina. Estos orificios también tienen la capacidad de romper la película de agua que se pueda formar sobre la superficie del disco en el caso de las carreras sobre lluvia. Y luego también podrían tener un beneficio adicional, siempre se ha comentado que determinadas combinaciones de, de compuestos en las pastillas de freno, cuando se sometían a temperaturas muy altas, eh, lo que hacían era mmm, expeler una cierta cantidad de gases eh, que lógicamente se iban a la zona de contacto del disco con la pastilla y podían llegar a depositarse como una especie de película lubricante entre la pastilla y el disco. Algo parecido a como cuando decimos el aquaplanning de un neumático, que entre el asfalto y el neumático se forma una finísima película de agua y el neumático flota sobre ella en vez de tocar el asfalto, pues algo así. Realmente el volumen de gases necesario para crear una película tipo aquaplanning entre la pastilla y el disco a las velocidades que funcionan sería elevadísima, con lo cual no es, no es razonable pensar que todo esto vaya a salir de la, de la pastilla, pero la pequeña emisión de gases que pueda tener la pastilla se puede esconder en estos agujeritos del disco. Una construcción similar en muchos aspectos a estos taladros es, son los, los discos digamos, eh, rayados. Se le ponen una, una serie de, de surcos en diagonal. Son direccionales, por cierto, no se pueden poner eh, al contrario, tienen un sentido de giro. Realmente la única diferencia fundamental es que no reducen el peso del disco porque bueno, pues el material que se quita en un surco de estos es realmente muy pequeñito comparado con el material que puedes quitar en unos cuantos taladros. Y luego, cuando la capacidad calorífica del sistema es mucho más grande y necesitamos eh, disipar mucho más calor, eh, entran en juego lo que se llaman los, los discos ventilados. En este caso no se trata de un disco macizo, sino de dos discos macizos puestos en paralelo, con una serie de, de álaves, unas, unas pletinitas que les unen, que lo que hacen es dejar un hueco de aire entre los dos. Estos álabes, además, lo que hacen es funcionar un poquito como una especie de turbina, generando una corriente de aire por el interior, y al final lo que hace es pues parecido al radiador de nuestra casa. Lo que tiene es más superficie, más centímetros de cuadrado, de metal expuestos al aire con lo cual la capacidad de disipación aumenta y encima además el mismo genera una cierta circulación de aire por el, por el interior. Por eso todos los discos de, digamos, de, de competición con mucha exigencia térmica generalmente se construyen con este sistema, discos ventilados que permiten aumentar la capacidad de disipación.